Me llamo Silvia Ortega. Mi vocación es la enseñanza, a mí la, la comunicación, el, el compartir. Como primero, encontrar, ir encontrando respuestas en mi propio camino dentro de mí y desde ahí compartir es una necesidad. Mi trabajo cubre esa necesidad personal de compartir y me gusta de mi trabajo que tiene sentido para mí. Tiene relación con lo que, lo que es el sentido de la vida. Mi historia con el yoga empezó hace 25 años. Eh, empecé haciendo prácticas de meditación, de meditación trascendental. Y después entré en contacto con líneas del yoga bastante tradicional. De hecho después estuve en India. A mí realmente me encanta y me siento muy afortunada de haber conocido y haber aprendido con maestros tradicionales que sí me han transmitido eh, el yoga como, como una forma de vida y una manera de mirar la vida, esto es más, el yoga no es solamente el momento de la práctica sino es la mirada que te pones para, para percibir el mundo y para sentirte unido con todo y para reconocerte eso mismo que está vivo aquí, es lo mismo que está vivo en el árbol, es lo mismo que está vivo en el otro pues o lo, lo aparentemente otro. Esa es la práctica, la práctica más, más esencial, llevar todo el tiempo el mantra puesto, llevar todo el tiempo ese recuerdo presente. Entonces al final la cuestión es ir a lo sencillo y a lo simple, a lo sencillo y a lo simple, que ahí es donde hay una gran profundidad.